La Ceja es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Antioquia, forma parte de la subregión oriente, limita al norte con los municipios de Río Negro y el Carmen de Vigoral, al oriente con el municipio de La Unión, al occidente con los municipios de Montebello y El Retiro y al sur con el municipio de Abejorral, su cabecera municipal está a 41 kilómetros de Medellín, el territorio de lo que hoy es La Ceja estuvo habitado por los indios Tamíes, tribu específica dedicada a la agricultura, fundamentalmente al cultivo de maíz. Hacia 1541 llegaron dos conquistadores españoles a la localidad, al mando de Álvaro de Mendoza Lugar teniente del mariscal Jorge Robledo, al arribar Mendoza a esta comarca descubrió un extenso y fértil valle, colmado de hermosas y verdes praderas y surcado por abundantes y limpias aguas. Lo denominó Valle de Santa María, del cual hoy en día se conoce como Valle de la Ceja del Tambo. Desde principios del siglo XVII, muchos antioqueños, en especial vecinos de Medellín y Santa Fe de Antioquia, comenzaron a habitarlo debido a sus atractivos naturales y las fértiles tierras aptas para la industria agrícola y la cría de ganado. En 1683 se abrió el camino entre San Nicolás de Río Negro y Santiago de Arma, el que a su vez conducía a Popayán los lugareños construyeron un refugio o tambo a la vera de esta ruta lo cual originó posteriormente que la localidad comenzase a conocerse como la ceja del tambo la ceja fue elevada a la categoría de municipio en 1855 14 años después en 1869 la ceja contaba ya con varios lugares importantes, además de la cabecera municipal, Vallejuelo, Medio de los Ríos, El Tigre y La Miel. El municipio de la ceja es conocido en toda América Latina como el Pequeño Vaticanito, ya que en su territorio alberga a casi 25 comunidades religiosas. tanto masculinas como femeninas, e igualmente por, por albergar el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de la Conferencia Episcopal de Colombia y los Siervos del Espíritu Santo y de la Asociación Sacerdotal San Pablo, perteneciente a la diócesis de Sonsón, Río Negro. Además tienen la Casa de Retiros El Rodeo Santa Ana, que es una casa de retiro en donde sacerdotes con dificultades en su ministerio se internan ahí para hacer un discernimiento del mismo y donde reside el obispo de Sonsón Río Negro. Fundación el 7 de diciembre de 1789, la ceja tiene 16 veredas, los productos agrícolas fundamentales del municipio son tomate de árbol, plátano, mora, café, variedades caturri, y variedad, de variedad de Colombia, frutas, legumbres y hortalizas. El aguacate se ha posicionado en los últimos años como producto de exportación y orgullo para la región. La ganadería de leche ha sido un tradicional sector muy importante en la economía cejeña. En la actualidad se producen cerca de 70.000 litros de leche por día. Cloricultura al norte de la ciudad están instaladas más de 15 empresas cultivadoras y comercializadoras de flores que suministran la principal fuente de empleo para sus habitantes. Gran parte de la producción se exporta principalmente a los Estados Unidos. Azucenas, tulipanes, orquídeas, claveles, crisantemos, gerberas, hortensias y pompones figuran entre otros como los principales tipos de olores que la ciudad comercializa. Comercio en la ciudad existen más de mil establecimientos comerciales. Servicio la infraestructura de servicios amplia. Hay también cinco entidades financieras y bancarias: artesanías, tallas de madera, hierro forjado, aluminio y arte quiteño. Turismo. Dada su cercanía con Medellín, sus excelentes vías y el bello trazado de sus calles, se ha convertido en un lugar turístico por excelencia, además de contar con una amplia oferta hotelera. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.